Te saludo nuevamente desde Crescante. Estamos hoy grabando una cápsula acerca de cómo se convierten eh, los dibujos de multivistas a isométricos. Y para ello, eh, bueno, pues simplemente te, te sugiero que para la práctica utilices papel isométrico para poder convertir a partir de las vistas múltiples que puedes observar acá y que con la experiencia de ir practicando Podemos ver que es una eh, proyección de tercer ángulo, la cual nos va a permitir dibujar o nos va a permitir observar aquí nuestra vista frontal, nuestra vista lateral y nuestra vista superior. Y con ellas ir construyendo en el papel isométrico que vas a identificar dónde está la línea vertical y vas a poder ir trazando para dar anchos y profundidades. De esta manera tú puedes construir eh, el isométrico. Para ello te voy a dar dos ejemplos que tengo estructurados aquí en esta presentación. Si quieres más ejercicios ponme un comentario y te los mando con todo gusto para que tú puedas practicar esta habilidad de ir interpretando las multivistas y poder construir los modelos 3D en isométrico y para ello te voy a poner este ejemplo si tú observas mi dibujo pues es un dibujo eh, simple que tiene cuatro eh, cuadritos de base por cuatro de altura por cuatro de profundidad y si observamos las características del objeto vamos a darnos cuenta que esta vista que te estoy señalando que es la lateral derecha nos va a dar mayores características acerca del objeto, de tal manera que la tendríamos que construir de la siguiente manera, como una forma de L. Para ello te voy a pedir que prestes atención. Ahí están cuatro cuadritos, cuatro cuadritos hacia este lado, luego un cuadrito, luego tres cuadritos hacia abajo, o a tres cuadritos hacia mi izquierda y posteriormente eh, cerramos esa L. Y si tú observas, ya tienes colocada la vista lateral derecha en su posición en el objeto. Luego me voy a auxiliar de la vista superior. Como que de la vista superior, si tú alcanzas a observar esta parte de aquí, pues es simplemente esta línea o esta línea que tenemos acá. Entonces, de la parte superior, me voy a permitir auxiliar para construir ese rectángulo de 4 por 1. Y ya que tengo esa parte, ahora de la vista frontal, me voy a permitir auxiliarme de mi observación para dibujar, para dibujar este cuadrito de acá, junto con la vista superior y la vista frontal, voy a ver, permitirme darle el volumen respectivo a dicho objeto. ¿Cómo lo voy a hacer? Pues simplemente voy construyendo y observa cómo construyo el rectángulo de el cuadrado de uno por uno y luego ya le doy la perspectiva de volumen para que yo lo pueda ir observando y de esa manera voy construyendo acá abajo el 3 en la línea, construyo mi cuadrito que me da la vista frontal, le doy la perspectiva de volumen y aquí nunca olviden dar la perspectiva a esta pared para que cierre y se pueda Percibir como un objeto en tres dimensiones. Y de esta manera construimos nuestro isométrico a partir de esta proyección de tercer ángulo de vistas múltiples. No voy a eh, aún cortar mi, eh, mi video porque vamos a hacer otro ejercicio. Entonces, ahorita te voy a mostrar el siguiente ejercicio. Y con eso sí ya terminaríamos esta pequeña cápsula de cómo generar un isométrico. Y me voy a pasar ya directo a este ejercicio en particular. Si me regreso, si quieres, para que tú intentes posteriormente hacer este ejercicio. Y ahorita nos vamos a otro ejercicio que ya tengo eh, realizado aquí para que tú puedas resolverlo. Aquí está el siguiente ejercicio. Si observa, tú tienes acá... Un objeto que particularmente podemos ver que tiene seis unidades, cuatro de alto en este lado, tres por este lado y de profundidad va a tener cuatro. Entonces yo voy a poder eh, ir construyendo. ¿De qué parte me voy a auxiliar primero? Voy a construir esta parte que es esta orilla que ven ustedes acá o esta orilla que ven ustedes acá. Entonces, esto es lo primero. Me voy a auxiliar de la vista frontal para irlo construyendo, como lo puedes ir observando a continuación. Entonces, yo puedo ver que tiene de altura 4, luego tiene una prolongación en ancho de 3, luego baja 3, luego cierra 2 y luego baja a 1. Y ya tengo lo que estoy viendo sobre la vista frontal. Ahora me voy a auxiliar de la vista superior para construir esta peque este pequeño rectángulo de 1 por 4. Voy a bajar un cuadrito la línea y voy a construir otro cuadrado de, de 3 por 3. Aquí no se aprecia porque ya choca con la misma proyección. Y una vez que yo ya tengo esta parte, ahora... Voy a construir la siguiente parte de la vista frontal, que es esta línea de 3. La hago paralela en la parte superior o en la parte de arriba o de mi extremo eh, que está en esta línea. Observa, te lo voy a señalar. Aquí tenemos esta línea y luego tenemos esta línea 2. Entonces lo que hacemos es eso. Proyectamos la línea. Y la otra línea sabemos que está en el extremo. Entonces, aquí la proyectamos. Y ya que tenemos esa proyección, pues simplemente cerramos con la diagonal que estamos viendo, con la diagonal que estamos viendo, en la vista lateral derecha. Alguien me preguntará dónde está viendo esa línea. Pues acá directamente esta línea, pues la trazamos y sabemos que son dos líneas que están paralelas. Entonces, aquí voy a poner la otra línea y ya tenemos la rampita de esta característica. Ahora bajamos tres cuadritos, uno, uno, cerramos nuestro, nuestro cuadrito de acá abajo y damos las últimas perspectivas de volumen. Y ya que dimos esas perspectivas de volumen, ya puedo, observar mi objeto tridimensional a partir de las multivistas. Si te gustó este video, dale like. Si quieres ejercicios, simplemente ponme un comentario, mándeme más ejercicios, comparte el contenido del canal, comparte el contenido de eh, esta cápsula y nos vemos muy pronto. Gracias.